Yo, check, check. Ese mil no otra vez. Yeah, desde el sur para todo el mundo. Estoy llenando mi alma con rap y ritmos de otro planeta Yo jugando a ser rapero y yo jugando con sus tetas Si ustedes no lo comprende, no se comprometa. Que acá los pibes vuelan, ya pasaron todas tus metas ah, No me conformo con tener solo plata No soy un conformista, voy hasta donde me da la nata No me regalo una miserable vida de latas A mí no me criaron pa' tener que aguantar ratas El que sabe enseñar nunca desarrolla El que sabe desarrollar al explicar desembrolla Yo soy de los que le da sabor a la olla y el que con la autoridad al estilo Motoya, check. Hay buena money for de guero, hay buena money para el club del que salen guerreros. Quiero que mi ciudad se destaque de artistas buenos y que aunque la maldad gobierne en la oscuridad supo que menos. Sí, no me lleno hasta que llene todo el parque, hasta que todos esos viejos se enteren que esto es arte, hasta que dejen de eliminarnos por parte y hasta que.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 dirigiendo mi vida a la calle Tano y pensando en llenarme una bodega en la calle Hundiano y sí con ambición de llegar a ser feliz no digo que yo no lo sea pero prefiero ser mí hacer la mierda que a mí guste a mí beneficiar a otros cuanto más puedo pedir no me lleno hasta que llene todo el parque hasta que todos esos viejos se enteren que esto es arte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 Chick, sí, check, check.